El 90% de los candidatos vienen sin prepararse una entrevista y eso lo notas eh, a nivel tanto presencial como como online eh, además el online eh, pues tiene otros otros detalles a tener en cuenta eh, como es pues bueno la conexión eh, la hora etcétera tienes que procurar estar solo en tu casa porque no sabes si te va a sonar el teléfono si de repente va a aparecer un mensaje de whatsapp en tu pantalla si de repente tu madre te va a llamar a la puerta eh, te pueden pasar cantidad de cosas en tu casa, en tu despacho, etcétera y todo eso lo tienes que tener controlado eh, hacer unas pruebas anteriores de que te va el micrófono, de que te va la cámara de que tu conexión de internet es adecuada, buscar un fondo eh, coherente que sea profesional, que sea serio eh, no que aparezcan fotos eh, de tu familia ni muñecos, es decir todo tiene que ser como muy formal eh, muy oficial e incluso la vestimenta también tiene que ser adecuada aunque tu entrevista eh, sea, sea online, eh, eh, no sabes si en cualquier momento te tienes que tener que, que levantar, con lo cual también hay que prepararse las entrevistas online porque creo incluso que pueden surgir más imprevistos que en una entrevista eh, presencial en un despacho, la típica tradicional.